Son las tres horas con 15 minutos, vamos a cambiar la información. Hablemos ahora de la situación del relleno sanitario de Alpacoma. De acuerdo al alcalde, le ha reconocido en las últimas horas que este opera sin licencia ambiental. De hecho, existe una emergencia también de los pobladores de Achocaya precisamente por este nuevo deslizamiento. El alcalde de La Paz, Luis Revilla, confirmó que el relleno sanitario de Alpacoma, tras haber finalizado el plazo de ampliación para el funcionamiento por 25 días, funciona sin licencia ambiental, manifestando que la gobernación le exige ahora tramitar un manifiesto ambiental, además de señalar que la alcaldía... Aún tramita la primera sanción realizada a la empresa que administra el relleno sanitario Terza por dos millones de dólares, ya que solo habría cancelado por dicha sanción un millón de dólares por el desastre ambiental que ocasionó en el mes de enero de esta gestión. Y el viernes, a última hora de la tarde, hemos recibido el documento que no habla de ampliación, sino de la necesidad de presentar estos documentos de la licencia. Por eso digo, cada vez estamos teniendo, si se habilita el relleno de Zacachuro antes del 12 de agosto, y eso depende de la gobernación, pues el 12 de agosto estará cerrándose definitivamente al Pacoma. Depende de eso que tengamos la autorización para el funcionamiento del nuevo relleno. Ante el nuevo derrame de lixiviados en Alpacoma, sin embargo, el alcalde de Achocalla, Damaso Ninaja consideró que es una bomba de tiempo, que cualquier momento puede generar más problemas en ese contexto. Ha responsabilizado al alcalde de La Paz, Luis Revilla, y a las autoridades de la administración de residuos, además de la gobernación que otorga la licencia ambiental, donde piden que este cierre del relleno sanitario se realice hasta el 12 de agosto. Participado en las organizaciones sociales como la FEJUBA, Chocaya, uh -huh. Tupac, Catari, las organizaciones Bartolina, Sisa y, la, y las comunidades, más de 30 comunidades que han estado presentes, sus secretarios generales y pues ellos han determinado que hasta el día 12 de agosto tiene que ser el servicio sanitario. Si no se cierra el día 13 se van a instalar marchas, bloqueos los comunales de Chocaya por su parte, la viceministra de Medio Ambiente manifestó que en seis meses se han desarrollado celdas de residuos sólidos y todos estos estanques lixiviados se encuentran fuera del área del relleno, además donde no se ha presentado el estudio ambiental de esos nuevos desarrollos que se ejecutan en el relleno sanitario de Alpacoma. La licencia ambiental es un documento, manifestó, que cuenta con una serie de medidas que deben cumplirse por un lado ha colapsado uno de los estanques delisiviados está en riesgo el estanque número 8 sea, eh, sea tanto el gobierno departamental que también estaba haciendo la inspección oficial y nosotros coincidimos que se deben tomar medidas urgentes para estabilizar los otros dos estanques que están eh, colindantes a este que ha tenido un colapso para evitar que el, el daño sea aún mayor y las medidas de estabilización deben ser inmediatas y garantizar la estabilidad. A propósito de este tema, también eh, se van a tomar las declaraciones respectivas. Está este informe que ha solicitado, en todo caso, el Consejo Municipal. Hay que tomar en cuenta que concejales de Solvo tendrían retrasar aún más este informe solicitado al municipio. Tras haberse desbordado una de las piscinas del relleno sanitario de Alpacoma, derramando líquidos lixiviados y afectando al río Alpaco, el concejal del Movimiento Socialismo, María Condori pidió al Consejo Municipal de La Paz se realice una petición de informe al director del CIREMU. Bien, hemos realizado 10 preguntas ya de acuerdo a, a este tema que es tan urgente y es latente dentro del municipio de La Paz. En ese entendido hemos propuesto una petición de informe oral en la cual los concejales han estado de acuerdo para convocar al director de Ciremo para que esté el día de mañana a las 10 y media de la mañana. La primera pregunta es, ante el deslizamiento ocurrido en el estanque o la piscina 9, señale si cuenta con el plan de contingencia y adjunte el mismo. La pregunta número dos, informe si las condiciones del estanque o piscinas 7, 8 y 9 cuentan con la licencia ambiental otorgada por la gobernación y si fueron autorizadas por CIREMO. Tres, informe detalladamente cuántas maquinarias están operando. Tras un debate de los concejales del Movimiento a Socialismo y los concejales de Sol.bo, se aceptó que esta petición de informe se lleve a cabo este viernes a las 10 de la mañana para resolver e investigar cuáles fueron las causas del desborde de las piscinas del relleno sanitario. ...en el deslizamiento, pero eh, este segundo no es un deslizamiento, no no es un deslizamiento, es una filtración. Entonces justamente se está manejando la información equivocada. Y Claro, es que yo les digo para la foto, para la noticia mediática, ellos han anunciado, Sacachuru han anunciado el centro de tratamiento de basura... Eh, han dicho de que sí van a autorizar que van a tener permiso 25 días, luego tres meses y de pronto hoy día se desdicen y dicen que no hay autorización que está mintiendo la alcaldía Recordemos que esta es la tercera vez que el relleno sanitario de Alpacoma se desborda. El primero fue en la gestión 2017, el segundo en enero de la gestión 2019 donde se arrasó con más de 200 mil toneladas de basura y se derramó 10 millones de litros lixiviados. Además a esto se suma que la madrugada del martes se desbordó una de las piscinas con líquidos lixiviados provocando otro problema ambiental en al menos dos hectáreas.